A ver, Arapa Arapa fue la que participó ahorita. No, obregón, a ver, Arapa. Bueno, no está Arapa. Carpio. Y sí, doctor, buenas noches. Eh, doctor, este, con relación a la pregunta, este el, el Estado constitucional de Derecho, ¿no? Eh, debemos mencionar acá que el Estado está regido por las normas normas jurídicas, ¿no? Eh, es decir, que también se sigue al mismo Estado, ¿no? La norma jurídica fundamental, podemos decir que es la Constitución, ¿no? La máxima expresión, ¿no? Este, también que ello implica que toda la actividad del, del Estado deba realizarse dentro de un marco dentro del mismo Estado, ¿no, doctor? Gracias, doctor Doña Villanueva. Eh, sí, doctor, buenas noches. Eh, justamente, ¿no? Sobre las, eh, o las eh, características de la Constitución, ¿no? Vemos, compañeros y profesor, también como aporte, que la Constitución, pues, tiene una doble naturaleza, ¿no? Tiene una naturaleza jurídica y una naturaleza política. En el aspecto de la naturaleza política, podemos deducir, pues, que existe tanto el poder constituyente como el poder constituido. ¿Y a qué hacemos alusión cuando hablamos sobre poder constituyente? Es decir, a la constitución en sí. no Y el poder constituyente es creado por el ciudadano, por, la, por un pueblo políticamente soberano que decide su futuro eh, mediante una constitución. Y justamente después tenemos al poder constituido, que son los órganos creados por la misma, ¿no? Y que justamente la Constitución viene a ser el fundamento de validez de los mismos y, ocu y ocupa una posición, digámoslo así, análoga a su creador. ¿Por qué? Porque tendremos que empezar que el ciudadano es el fundamento de validez de todo Estado. Entonces, en este caso, eh, la Constitución pues ocupa una posición análoga, ¿no? Como un representante de... De la, de la sociedad ¿no? okay. eso sería mi aporte, muchas gracias bueno, seguimos entonces eh, los que están con la manita levantada posteriormente van a participar ¿ya? a ver Zúñiga ¿puedes leerme por favor las, la diapositiva? Okay, doctor, buenas noches, buenas noches compañeros el constitucionalismo democrático por su parte fue objeto de importantes previsiones en seguida de, de la segunda posguerra. Los sistemas parlamentarios, a partir del concepto adoptado por la ley fundamental de Boom, se estabilizaron mediante su parcial presidencialización lo a su progresiva no, no ¿no, pues, pues? para hacerse más efectivos del instrumento y procedimientos del control político de origen parlamentario Ajá. Los culturales son derechos colectivos. A ver, por esperan. favor, nuevamente estamos incurriendo en el mismo error. El este profesor, este lo que está escribiendo, ha tapado la diapositiva. ¿ya? Y no se puede. Eh, compañero Marina apaga tu auto. Sí, pues. una inca -cola. Sí, la. Los, Como decían los parlamentarios, los culturales son derechos colectivos. Que tengan intereses relevantes con, con, que conciernen a todos los extractos socioeconómicos. Eso sería por ya, está está Señor por Ya está. Favor. Lo que lo apague, por favor. Por segunda vez. Esos audios, señores. Esos audios. Si ustedes tienen alguien a su costado en la cual apaguen su audio. Porque mientras eh, está eh, dando lectura a la diapositiva, se fila mucha bulla. Por favor, a mí no me dejan entender. Doctor, disculpa, quisiese agregar algo Sí A ver A veces, doctor, este, es, es muy penoso escuchar esto, doctor, ya es demasiado, ya, yo creo Yo cuando veo o escucho a un alumno que está interviniendo Lo primero que hago es mantenerme callado para que pueda expresar lo que él dice Pero lamentablemente yo no sé si a veces los compañeros no se dan cuenta de lo que están haciendo. Y ¿No? e interrumpe y eso llega a molestar, tanto al, al, yo creo al docente como a, al mismo compañero. ya he de enterar a veces que esto sucede, doctor. Lo que yo le pediría a usted de acá para adelante es que todo el mundo prenda sus cámaras. Para esa manera usted pueda controlar quién está en la clase y quién no está en la clase. Porque muchas veces interrumpen, están con la cámara de, de, este, apagada y simplemente interrumpen porque no están atentos a lo que el docente está diciendo y quieren ingresar en un momento inoportuno. Eso me, me gustaría, doctor, que de acá para adelante usted exija que todo el mundo prenda su cámara. Así no puede entrar en internet. Yo más antes no podía ingresar a internet este, por el internet porque se me colgaba, pero he tenido que colocarlo este, a mi casa porque antes entraba con mi celular. Por no haberme perjudicado, este, tengo que tomar esa, esas medidas ¿no? de poder adquirir una señal con el bien de escuchar mejor mi clase. Pero cuando a uno le, le interrumpe, le un molesta. Eso sería todo, con muchas gracias. Conforme. Bueno, eh, la verdad es que ya yo no sé cómo dirigirme y hablarles a ustedes. Yo creo que... Disculpen la, la comparación, ni en aula de segundo, tercero, cuarto ciclo, se observa y se escucha lo que, lo que comenta. ¿Ya? Yo creo que ni en los colegios. En colegio, en colegio. ¿Ya? Por favor, nuevamente. Si voy a participar, enciendo mi audio. Y si no, cierro el Porque la verdad, todo se filtra, señores. ¿ya? Yo tengo todo el lado. ¿ya? En esta forma, no, señores. Me cansaré de decirle, hasta van a llegar a tenerme cólera y nunca me voy a olvidar. Y nunca... Me cansaré de repetirle, señor, ya nosotros somos personas adultas, somos personas con familia, en la cual atrás de nosotros está nuestra familia esper esperanzando a que ustedes logren titularse. ¿Para qué? Para ayudar en el sustento de la familia. Pero así no, ¿me entienden? Así no. Hay que ser un poco, hay que tener un, poquito de, un poco de madurez, ¿ya? Y esa madurez que nace con el respeto. Yo no tengo por qué estarle hablando a ustedes así, de esta manera, pero ya esto es incontrolable. Si un alumno habla, ya tendré la oportunidad. Y si no lo tengo la oportunidad en esta clase, en la próxima diré, profesor, ya el alumno, como, eh, yo la semana pasada he querido participar y, nada, y no he podido por eso. Bueno, participe usted, pero así no. Mientras hoy está hablando, ellos están escuchando, están, se filtra información, radio prendido. entonces, ¿en qué quedamos? Ay, Dios mío, señores. Profesor, profesor yo creo que sería conveniente de que todo el mundo prenda su, su cámara. Doctor, buenas noches. Eh, disculpe que lo interrumpe. Hay alumnos que comunican por el, el chat que no pueden ingresar si les puede permitir el reingreso. Pero yo no tengo acá, ni, acá en la pantalla no tengo ninguna... Me soliciten ingresar. La pantalla de muestra la eh, julana y tal pide que la admitan pero yo no no visualizo acá Ya. bueno, Zúñegas, disculpa por la bueno, por la interrupción. Ya. Eh, ¿Puedes hacerme un breve análisis de lo que has leído sobre el constitucionalismo democrático, por favor? La verdad, doctor, con, con el hígado que he hecho ya, ya todo se me ha cruzado. Ya, conforme, entonces. Vamos a ver, en este, en, con lo que respecta al constitucionalismo democrático, ¿no? Eh, uno de los, de la característica de este constitucionalismo democrático es que ha, recono, ha consistido en qué? En el reconocimiento importante de qué? De los partidos políticos, ¿no? En que, lo, en que los procesos electorales eh, sean libres. E imparciales. ¿Ya? Y la, la, la descentralización del poder que incluya las formas de estados y las formas de las regiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto va a fortalecer, ¿qué cosa? La organización, la facultad y funcionamiento de los cuerpos representativos en la cual se va a llegar a elegir. ¿Ya? Esto es lo que nos da a entender este constitucionalismo democrático que es muy importante. Actualmente, casi la mayoría de los países tienen este, constitu este constitucionalismo democrático. ¿Por qué? Porque se respeta las elecciones libres, se respeta la, el reconocimiento de los partidos políticos, en la cual debe haber, ¿no? Debe haber alguna ley, algo ya que pare, porque mucha creación de partidos políticos, y lo cual eso hace que las elecciones sean, pues, no sé, muchas veces de los partidos que se presentan o ganan las elecciones para mí debe, debe existir simplemente cuatro o cinco partidos pero para eso tiene que darse una ley donde haya unos requisitos eh, unos requisitos fuertes para la inclusión de los partidos no porque si vamos a seguir nosotros vemos a una elección se presentan 10, 12, 13, 14 partidos entonces eso qué hace disminuir el voto no, disminuir y a la vez negociar los votos con los ciudadanos, que eso no debe de ser ¿no? y lo que tendría que hacer el jurón nacional de elecciones o jurón el eh, efectivamente de elecciones es eh, sacar una norma en, en esto de los partidos, incluso ahora se ha aprobado en el Congreso, Acción Popular, de que haya ya pasó la, la época de las, de las elecciones internas, pero como la han ampliado, entonces van a seguir inscribiendo a sus representantes en, en, en las regiones y en los consejos de alcaldía. Eso está mal, señores. Entonces, por eso se mueven intereses, intereses eh, mezquinos a favor de estos partidos. Entonces, creo yo que ahí no existe ya el constitucionalismo democrático. Un constitucionalismo democrático se da, ¿con qué? Con lo que ya yo le venía eh, manifestando, ¿no? Cuando hay una seguridad jurídica, cuando hay el derecho a la propiedad, y lo más importante, el derecho a la libertad, el reconocimiento de partidos políticos, pero que estén bien, bien, eh, bien inscritos, ¿no? y lo más importante también que es la garantía que deben dar los, los organismos electorales para que haya una elección libre y que sean imparciales. Esto es lo que va a, a florecer, esto es lo que va a dar vida a este constitucionalismo democrático. ¿Algún aporte? Profesor, buenas noches, Miguel Medina. Buenas noches. Profesor, este respecto a lo que mencionó usted en la diapositiva anterior, que es constitucionalismo democrático. ¿Sí? Se, se cambió de diapositiva, creo que se pasó. No, sí, sí, sí, sí, no te preocupes. Ah, he eh. la... ya, ahí ya, está. Este, respecto a ese constitucionalismo democrático, su enfoque o, o, o su proyección no es básicamente que las constituciones como tal, entendiendo como si fuese pues la, la, la, la, la carta magna ¿no? o la supremacía de la, de la propia ley, eh, esta definición de constitucionalismo democrático su enfoque o su posición es básicamente que estas están sometidas a un control político obviamente reflejado por el Congreso no en nuestro país en otros países tal vez no sé pues unas la bicameralidad, bicameralidad u otros, otros órganos competentes para definir pues eh, la participación democrática no porque supuestamente los congresistas en nuestro país representan a la población ¿no? y como tal ellos pueden ejercer cierto tipo de control a la constitución política, porque ahí en la parte final dicen, ¿no? Para hacerse más receptivos de instrumentos y procedimientos de control político de origen parlamentario. Entonces, encaja esa, este, esa definición en, en lo que es constitucionalismo democrático, porque tengan también este, no sé si tenga algo que ver con el poder constituyente y el poder constituido, ¿no? Hay un, hay un poder del cual emanan las normativas, hay otro poder del cual se crea ¿no? la, propia, la propia normativa, ¿no? Gracias, doctor bueno, lo... ¿Otro aporte? Doctor, buenas noches. Sí. Lenin Calerón. Escucho. Eh, muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor, yo quería aportar con respecto a lo que usted había mencionado en el tema de la cantidad de partidos políticos. Sí es cierto, eh, lo, lo de Perú es, pues, eh, creo que es único en el mundo donde han participado 18... Diecio... Acá en Arequipa, por ejemplo, le comento, hay 18 candidatos al gobierno regional. Esto ya se ha mercantilizado, ya, doctor. Eh, adicional a eso, en... si hablamos del, del 2015 hacia atrás, no, eh, formar un partido político ya era difícil, doctor. Recuerda que eh, había que consignar eh, el 8% de cantidad de votantes para conformar un partido político. Había que, a, había que conseguir el 8% de firmas de la cantidad de votantes eh, de a nivel nacional. Más o menos equivalía a, a unos 80 mil firmas. ¿No? Y ahora, de las mil firmas, pues no todas las firmas que las aceptaba el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ahí, este, tachaban un aproximado del 40-50%, y había que conseguir un millón y medio de firmas, ¿no? Para conformar un partido político. Ahora, con la nueva ley, ¿no? Con la reforma política, eh, eh, con la... Con, con la reforma del, de, de la ley electoral, ahora es más sencillo conformar un partido político. Solamente hay que conseguir aproximadamente mil firmas a nivel nacional y adicional a eso hay que eh, consignar eh, 68 comités provinciales eh, activos. Bueno, nada más. O sea, conformar un partido político. Sí. A ver, bueno, Paula. Hablando sobre... De sobre el constitucionalismo democrático, ¿no? Donde estaba tocando el punto esto sobre respecto al, al reconocimiento de los partidos políticos que han aumentado aún con la reforma de la, ¿no? de la ley electoral. Me parece y estoy de acuerdo que sí han aumentado mucho los partidos y esto nos lleva a que a pensar de que debe haber una supervisión me parece sobre estos partidos, ¿no? Porque sobre todo en mi opinión, que sus representantes deben reunir cualidades ¿no? idóneas para el cargo que postulan. Entonces, esas cosas, como han aumentado los partidos, no hay esa supervisión debida. No sé, es mi opinión, doctor. Gracias. Gracias. Adequiste. Sí, doctor. Este, buenas noches. Eh, bueno, eh, ha, ha habido algún audio y usted se a un tal Quispe, uh, por favor quisiera que no voy a considerarme, yo soy Quispe, pero en este caso voy no, a, a, a este, opinar acerca de, del, del, sí, sí, sí, se escucha el doctor. Yo no he hecho. No he presentado nombre. Solamente. Eh, ah, disculpe, me... entonces eh, me he equivocado. No, no, eh, yo no he escuchado Continúa, continúa con tu. Ya, ya, ya, doctor. Doctor, mira, en realidad. Los poderes del Estado no pueden chocar entre sí. No puede haber esa. Esa, esa pelea, ¿no? Que actualmente, no solamente ahora, viene de gobiernos atrás, porque desde que, bueno, el 2000, 2005, 2010, ya viene ese, esa lucha entre el poder ejecutivo que quiere mandar más que el legislativo y el legislativo igualmente. No hay un respeto a qué? A la separación de poderes, ¿no? Entonces... Mientras no hay ese respeto de separación de poderes, no podemos hablar de un fundamento jurídico del Estado, ¿no? Si bien es cierto, cada, cada poder utiliza sus normas, sus ordenanzas, ¿no? Para formar algunas decisiones, pero a veces esas ordenanzas contradicen a lo que, por ejemplo, el poder el legislativo eh, dice. ¿no? O de repente pasa una ley... Y el presidente lo observa. No, pero no lo observa a veces con, con una... Eh, basado a, a lo que dice la constitución, sino basado en intereses políticos. Y eso debe dejarse ya de lado. Nosotros venimos desde que hemos tenido eh, ya la democracia, hemos venido de dos, de dos golpes de Estado. La de Juan Velasco Alvarado y la de Morales Bermúdez, que ya a tanta insistencia llamó a elecciones y se formó en el primer, el, la primera asamblea constituyente, liderado, presidida por quién? Por Víctor Raúl allá de la Torre. Entonces ya no estamos para eso. Señor. Lo que tenemos que buscar es que cada, cada poder respete. no Mientras no haya ese, ese, ese respeto, vamos a seguir. no Y esto viene de gobiernos atrás. Y eso ya no se debe permitir. Los nuevos políticos, los nuevos jóvenes que asuman esta responsabilidad de participar en política, tienen que dejar bien en claro esto. Porque mientras no haya este, este respeto, este. este eh, hacia estos poderes, nunca vamos a salir adelante y siempre vamos a tener estos problemas, estas crisis, que no solamente en estos gobiernos, sino en gobiernos anteriores. Y siempre. Ténganlo por seguro que el congreso desde años atrás viene con... Que no es el, el congreso que, que uno quería ver... No, ...de quién no, depende de, de, de, de eso. Depende de nosotros, nuevamente, que sepamos elijar, elegir bien a nuestro representante para después no estar en esto bienes que hay cuando todo, todo esto todo esto se componga todo esto es Estados y no en la pirámide de Kelsen nos damos cuenta cómo está considerado la constitución y la supremacía de la constitución que rige el imperio de la ley. Eso, la, la aquí? Una, una preguntita sobre ese tema. Sí. Por eso, mire, La constitución menciona que, que las, las cárceles eh, son eh, resocializadoras, ¿no? Que las personas que deben resocializarse, rehabilitarse, reeducadoras, ¿cierto? Eso está en la Constitución. Entonces, ¿por qué existe en las leyes penales? ¿Por qué existe la cadena perpetua? Porque la cadena perpetua quiere decir, te vas a quedar de por vida ahí. Entonces, esas leyes están en contra de la Constitución, porque hay una contradicción. ¿Qué opinión le me merece? A ver, si bien es cierto, eh, las cárceles entre comillas, buscan la, la rehabilitación, la, re, la, re, la resocialización del, del condenado. Y eso está escrito. Pero eso no se cumple. Ahora, si bien es cierto, la Constitución no dice sobre la cadena perpetua, ¿no es cierto? Solamente que le da, le da esa potestad, ¿a quién? Al Poder Judicial. Porque el, el quien imparte justicia, el que, eh, el que va a sentenciar, son los órganos del Poder Judicial. Por eso es que se aplica la cadena perpetua. Pero sí toma bien en claro la Constitución la pena de muerte y por, por dos razones: por traición a la patria y por terrorismo. ¿no? Eso sí lo toma en cuenta. Pero lo, lo concerniente a lo que es la rehabilitación lo tiene el Poder Judicial, como bien lo especifica la Constitución al otorgar ese poder y en su. En su norma, y en su ley orgánica que tienen ellos, ¿a través de qué? Del, del INPE, ¿no? Eso es lo, lo que, creo yo, da a entender la Constitución, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a interpretar la Constitución? Y la cadena perpetua, usted sabe que se da solamente a los delitos, pues, que ya no pueden racionalizarse. Re entonces, por eso es que ahora la resuelvación y la rehabilitación simplemente está en el papel, porque no existe eso. ¿Por qué? Porque las cárceles viven hacinadas. Hay demasiados, eh, demasiados este, investigados, porque ni sentenciado está. Porque si, si hay eh, hacemos una estadística, por ejemplo, de 100, habrán pues 5 o 10 sentenciados y, y el resto están en proceso de su condena ahora qué pasaría si esos señores lo declaran inocente esos años que han estado en la cárcel quién les retribuye ¿Ve? entonces no se puede hablar de lo que dice la la ley de la re re re y la rehabilitación no que es es letra mu muerta porque al contrario Adentro sale y se perfeccionan más. Y la cadena perpetua simplemente son para delitos, pues que ya eh, un violador no se va a rehabilitar. ¿No? A este, por ejemplo, este último caso de esta menor edad, a ese señor no le van a dar aquí al. A, la, a lo que he manifestado y también doctor dentro de las, de las cárceles están pues los mafiosos no o sea uno entra supuestamente para regenerarse y pagar condena por el delito cometido sin embargo entras y te encuentras en las cárceles que aparte de que hay superpoblación como usted lo dijo estos ya pues están organizados no y de adentro dirigen a, a los mafiosos de adentro los jefes dirigen a los que están afuera y eso se convierte, y lo peor de todo, ¿no? Cabe mencionarlo, que eso tienen conocimiento de las autoridades. Todo empieza que tienen eh, las herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y desde ahí, pues, ya nuestro Poder Judicial, ya algún sector debe estar, pues, mal organizado. Eh, y ya sabe las consecuencias, ¿no? Así es. Bueno, pasamos sí, doctor. al punto B. ¿Sí? Doctor, disculpe, yo levanté la mano. Sí, sí. Vía Nueva. Bueno. Así ah, es, doctor, sí. yo levanté la mano. Justamente quería ampliar este lo que usted nos dijo. no También este, hablando sobre el autor Gunther Jacobs, un alemán, ¿no? que nos habla sobre la teoría del derecho penal del enemigo y la teoría del derecho penal del ciudadano. En este caso, puedo, doctor, justamente no estamos eh, con lo que usted nos ha manifestado